Bueno. Bueno, y okay. En la radio hay un no, poquito. En la radio hay un poquito. Ya radio. Eh, para no. la próxima me traen la música que ustedes quieren escuchar. ¿Qué les parece? Uh, son, son for this. ¿Quién? yo, yo. Yo, yo. Yo, Cantamos. Shakira, Shakira, ¿Cantamos? Cantamos la de Patti, pues como tú. Mi hermano la dice Patti, como pues come a tú. Come atún. Come atún. upa Opa, opa, opa, opa. Yo, bueno, vamos después a, a las 7 me voy a una clase tanguito porque yo a... Ah, eh, eh, Ana me invitó porque yo yo siempre me sale bien los pasos, entonces me invito a una clase. Te vas a bailar tango. Bien. ¿Y vos, Lucio? ¿Dónde te vas? Ah, te vas? ¿Ahora? Después de. ¿Y su lado. ¿Pasa fútbol? Sí. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a prestar atención. Entonces, la producción que hicieron en, durante toda la semana para la radio, contame, José, ¿de qué vas a hablar vos? Eh, de Tini. ¿De quién? De Tini. Ay, ah, quién es Tini? Es una chica que se dedica a, um, que antes de ser cantante era sí. actriz, después empezó a cantar. Sí. yo ¡Ah! no, no, mira la pantalla! Después se dedicó a cantar, después hizo la triple que es en esta foto, la triple Y yo, a mí me gustan todas las canciones de Tini y a mí... Me gusta. Yo ya sé dónde vive Tini, ya sé, yo sé la casa. ¿A dónde vive? En un lugar, pero no sé en dónde. soy me gustó la foto de la casa. La pilita inmensa. ¿En ¿no? serio? Sí, no sabes está buenísima. ¿Y, ¿Y Tini es capaz de invitarte a la casa? Sí, pero solo que sí, estaría bueno que Tini ve este video. Que, bueno, se lo mandamos si querés. ¿Podés? Sí, Contame ah, el amor que tenés por Tini. A ver, hablame de qué es lo que vos sentís por me Tini. Me gusta mucho porque su, su, su todas tus canciones siento que cuando estoy muy enojada me alivia todo. Es como que es, es mi, cuando yo me siento horrible, siempre la escucho, siempre. siempre. Y no me importa que me digan, no la pueden mirar. Me pongo los auriculares inalámbricos y le escucho, no me importa, es la mejor. Tini es tu fan, ¿sos sí. fan de Tini? Sí. Lo más de lo más. Sí, lo más de lo más. ¿Y qué edad tiene Tini? 26 años. Ahí tenés anotado todo lo que investigaste de Tini. ¿Ah, sí. Bien. ¿26 años y ya es re famosa? Sí. Wow. sí. Wow. Una, una cosita. A ver. Eh, ¿Te podemos mandar esto a Silvio? Mándale. ¿A quién? A Silvio. Dale. Es un youtuber que me encanta. Bien, le mandamos algo. Quizás lo... Ah, no Después le de pones mi número de teléfono a Tini. Así, me la, así si quiere me puede anotar en WhatsApp. Dale. A ver, sí, a ver si... Sí. Vamos a ver. El tema es que Tini nos debolilla. José. Sí, ese. Pero hay que mandárselo. Sí, se lo voy se lo voy a mandar ¿Cómo y vemos. Sabes? ¿Cómo y, sabes? Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, Pero, entonces... ¿cómo puedes mandárselo? Y buscamos sus redes sociales. Ah, claro, de hay... por Facebook, Por mail. Ahí le mandamos a, a su yo representante. No y quizás ella. Ay, Que la tete, tini, tini, mua. yo te pateo. No estamos en la calle con un bikini. Que yo no tomo agua, sola Martínez. Yo no tomo amor, no me dejó la meni. La para broca. salir de fiesta, bailando reggaeton en cámara lenta. Y le metimos ¿no? con la José, ranta. la conozco esta. Sí, la triplete. Bueno, ¿a ustedes les gusta Tini? A mí? Sí, no. A mí sí. ¿A vos? Benja, te gusta no. Tini? No. Solo a José. José es fan de Tini. Fan, fan, fan, fan, fan. Bueno, fan, fan, a ver. ¿Puedo decir quién sí. es mi, mi cantante favorito? Ver, Por supuesto. Imagine Ajá. ¿Y, qué, ¿Y canción te ¿Qué, qué canción me gusta? ¿Qué canción me gusta? Enemy. Bien. ¿A vos te gustaba Shakira? Sí. ¿Y cuál es el tema de Shakira que te gusta? El Aizotom Bizarrap. Ah, esa está Pero buena. Antes de... La nueva. Sí. La nueva es la de, pero no. yo quiero la todas las suerte porque ahora me hizo una y quiero, ya lo suponía. No. Es la nueva, la nueva, ¿no es esa? La otra, la otra. Ya Yo la conozco, 53. La 53, de salp... la 53 sí, de rap... Perdón que te salpique. Mi déjate de, de vecino a la, la suegra. por la... en la, la puerta lenta, y la deuda. tate te griste te que me diste me, me, diste, me, volviste, me volviste más dura. Las mujeres la ya no lloran, las mujeres más ya Tiene nombre de persona, de persona buena, Clara. Clara. Mente no es como suena, tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está para tipos como tú, uh, para tipos como tú. Uh, a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Uh, oh. Oh, oh, por amor a lo que un paso Por acá no vuelvo a mi caso Se recuerdo que te deseo que Te emplazó, no sé ni Lo que te pasó Te raro que ir distinto Yo valgo, pero no te pido No te un rato Por un caso Pero acá estamos En Ya Radio Aquí todo bien Ya estamos en Ya Radio Habló Josefina de Tini eh, estamos Pero, Cari. Contame eh, vos algo me dejé más de, preguntar, de Sí, ¿qué te puedo preguntar? Vos preguntame, por ejemplo, ¿cuándo sí. nació? ¿Cuándo edad, nació? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo, ¿Cuándo nació Tini? El 21 de marzo de de 1997. Ajá. Y el nombre, edad 26. Nombre real es. Sí. Me... Martina. Martina. Te encanta, Tini. Sí. Y su apellido, C. Toles. Ajá. Muy difícil. Y, me... ahora, espera, y ahora le voy a pasar el, el, el dicho a Tini. ¿Qué dicho? Ah, eh, lo voy a, pasar, a ver, si uh... Tini te está mirando, ¿qué le dirías, José? ¿No? Decía, sí, a ver. que son mi verdadera fan, que yo siempre te doy todos likes a tus videos, son la más fan de todo el mundo, me encanta todo, todo. Y si me preguntan, ¿quién es mejor? Eh, eh, ¿El colegio o tini? No, tini? no, no, no, no, no. O to, todo el agua y todo eso de Tini. Vean. 100% por ciento. Todo Bien. Tini, Tini, Tini, Tini. ¿Dónde estás, José? ¿En qué programa estás? En, en. Bueno, perfecto. Entonces sí, ya hablamos de Tini y vamos a pasar. A... ¡Ah, espera! Un segundo. Ahora le paso el dicho a. ¿A quién? Benja, porque el novio es Rodrigo de Paul. Sí, va a hablar de Messi. Pero te tengo que pasar el dicho, Tini. Bueno, ya saben todos el dicho. Ya le saben todos el bicho Bueno, el, a ver, vamos a hablar el dicho entonces de fútbol. El bicho. Vamos oh! a hablar de fútbol. No, si yo dije última, va Lucio. Porque no, porque es... si no. No, porque si no sería mal, porque yo te dije todo lo Claro, el audio, estamos en vivo en Ya Radio. Ya Radio en vivo. Con vos y para vos hasta un ratito más. Bueno, a ver, ¿quién va a hablar entonces? Benja le toca le toca así o sí a Benja porque pero no dijo él última no porque si no no le puedo pasar el dicho a Lucio porque batería no usa ti ni ni Rodrigo de Paul ya ¿Cómo sería entonces sería Ah se yo vi un en un corner de... cuando se la pasaban decía a Messi, agarro, ah, se la paso sí, a Messi sí, eso es horrible. Bueno, a ver, vamos, vamos a ordenarnos un poquito. Ya hablamos de Tini, ahora vamos entonces a Lucio que va a hablar de batería. Lo escuchamos. No, de, batería no. ¿De qué a ¿De hablar? Minecraft y Roblox? Ah, ¿No trajiste la batería? <ríe> ah, <ríe> yo pensé que habías traído <ríe> la batería. Literalmente no me entra ni la mitad de la batería. Y encima necesito una alfombra. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, entonces, contame. Te escuchamos. Roblox es un juego, igual que Minecraft, pero nada más que sale. Pero eso voy a contar después. Eh, bueno, Roblox es un juego donde hay muchos juegos que son de otros juegos, pero como. como si estuvieran en Roblox y como que algunos dan miedo, otros más o menos, y otros no ajá eh, miedo porque nos dan porque hay cosas así de tipo de muñecos de no terror. porque hay mucho terror en realidad. sí porque a veces hay como muñequito de terror sí además que un, o, día un modo que. o personas que así uh, te matan medias o, feas así decir de. Así, o de risas así que no sabes de dónde vienen si sí, el juego te, dame de, Miedo, Dors. Sí, mal, pero yo un día jugué un jugador de terror en Roblox, yo no sabía que. Y de, de pronto fui a, a mi pieza a jugar. Y cuando a, a, me apareció el, el, el coso, el, el muñeco del terror, grité un montón. Bueno, terrible. Pero, no pero vos jugaste. A ver, vamos a escuchar no de mi amor. A, Vamos a escuchar a Lucio. ¿Sí? Atentos, los dos. Lucio, vos jugaste a un juego, me dijiste en esta semana. Jugué como, juego algunos, porque algunos Ajá. que no me dan miedo y otros. Y los que me dan miedo ya tipo como bueno yo me salgo de acá y me voy a poner otro, yo no hice nada. Acá no me pasó nada. Claro, te vas, es directamente. Como que nada? me claro. como que me agarra miedito y digo, ah, va. Me voy. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, eh, te, ese juego que jugaste esta semana, ¿estuvo bueno o te fuiste? Algunos me fui y otros me quedé. Ah, bien. Ah, y quiero contar algo de que... Decime. De que Minecraft es un juego que sale pega pero está bastante bueno. Ya los nueve me van a regalar un equipo de youtuber. ¡Apa! Me gusta eso. Porque ya... Quiero empezar a los nueve a hacer mi equipo de youtuber. Muy ¿Y bien. ¿Y a quién vas a elegir? ¿A quién para jugar? Sí. Vos. ¿Y Yo. quién más? Y... Si ¿Sí te querés invitar a muchos. ¿Sí? No, solo te voy a invitar a vos. Okay. Oye, a mí? Y a Vichen. Y a vos. Bien. Van a armar y... equipo. Che, José... No, sí, a ser algunos desafíos de que algunos van a ser el equipo y, a, y otras cosas van a ser de que algunos van a tener el tropar y otras cosas ah, sí. van a hacer de sobrevivir o rescatar. Ah, bien. Me gusta, ¿eh? Me gusta eso. Bueno, ahora vamos a otro tema. Vamos al tema de Benja. ¿Querés hablar de Messi? Benja. Ah. Contanos. ¿Qué querías decir de ben, de fútbol, Benja? De Messi. De Messi, bueno, ¿qué nos querías contar? Lo principal para mí. Sí. ¿Dónde donde nació? ¿Dónde vivió? ¿Dónde juega? ¿Y dónde nació Messi? En, en Argentina. No, no, Bien. En el, no, no, no, sí. Lloró de Lionel. De pibe malvina que jamás olvidaré. No lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final de rimo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó. Porque en el Maracaná, la final con todos los franceses se la volvió a ganar, papá. Muy Muchachos, bien. ahora no volvimos a ilusionar. Muy bien, muy bien, ahí está. No, no, no, no si estamos jugando. Ahí está. Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial y al Diego, Podemos bien, seguir con el, el tema. Sí. Muy bien, muy bien. Acá vamos a poner orden. ¿Seguimos con el tema? Sí. Bueno, a ver. Benja, ¿qué más? ¿Está casado, Messi? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Nació en Rosario? Sí. ¡Bien! ¿Y cuántos premios ganó? Muchos. Un montón. Uy. ¿Y, ¿Y balones? ¿Siete balones? No, ocho. Ocho balones. ¿Ocho balones ganó? Uh. Y el bicho ganó no, solo cinco. Ah, mira vos. Bicho ¿Y Hernández. qué es lo que te gusta de Messi? El bicho es Messi. Benja. Escuchamos a Benja ahora, a ver. ¿Qué es lo que te gusta de, de Messi? De buen futbolista. Ajá. ¿El mejor del mundo? Sí. El más lindo. ¿Y qué, si lo tuvieras acá, delante, a Messi, qué le dirías? Ponele que, que José fuese Messi. A ver. ¡Uy, uh, la vinja! <ríe> sí, ¿Qué? ¡Hola! dirías? ¡Hola, vinja! No sé tu. parece tu. Abuelo. ¡Hola, vinja! ¡Hola, vinja! Bueno, le. Soy Messi. Nos vamos. Nos vamos, vamos cerrando entonces. ¡Dole! Ay, perá, pero antes que termine el programa vení, vení, sí o vení, sí. No, no, no nada si me un momento de coso porque. Sí, te duele. Porque me acá y. Sí, no hay problema. Quédate sin auriculares, a ver. O si no es verdad, ser... te aprieta mucho, ahora después lo vamos a ver. Bueno, vamos cerrando entonces esto. ¿A quién le quieren mandar saludos? Primero yo, primer saludito para. Nos golpeamos. Sol, piedra buena. Y, y para mi abuela Ana, para mi prima Karina, que no quiero que se mude, no te mudes, por favor. Así, así, al menos podemos, así, compartimos un, un saludo. Saludos, saludos. saludos Y el último saludo para Greta y su araña. Después le toca... Tuya ¿Un saludo? ¡Benvenida! Para... Ay, Santiago Del estero <risa> Santiago Charriayul What? Bien. ¿Qué? apellido? Bien, sí. y Lucio, un saludo para quién Para Santiago, igual que Benja Uf. Nahuel sí. Simón Y mis abuelos que están por acá cerca Y a Y a Lucio ah, ya Saludos también. para todos Entonces, Nunca dije o... de, de que voy a la radio Pero bueno nos vamos a una pausa y Salud ya venimos para, para despedirnos. Seguí en Ya Radio.